Oye, mi querido Ángel, gracias por venir a conocer mi oficina. Esta va a ser la primera transmisión que voy a hacer aquí en mi oficina. Estos libros que ves aquí, dice que me lo, no me los regaló, pero, pero casi, casi fue un regalo de la notario en la Rosa Valencia. No sé si se los voy a devolver. <risa> no, no es cierto, se los voy a devolver. Me los no, me prestó da, me para... Me muy, muy buenos. Sí, muy buena enciclopedia, mira, la enciclopedia de México, este, la traición de Roma... Y por aquí hay otros libros que es este, legislación mercantil. Ahí tienes de egipcios. Egipcio del origen de Dan Brown. En fin, hay cuentos, hasta cuentos chinos, mira, por, por si necesitamos inventar algo <ríe> de lo que hace la 4T o, o, o la famosa alia, alianza este, Pam, PRD y PRI. Que, que, que para hablar de esos temas sí tenemos que. De pronto inventar algún cuento chino, ¿no? Sí, o, o, o lo que está sucediendo con el verde y morena. O lo que está sucediendo con el se verde se lo están comiendo los verdes a los morenos. Sí, sí, sí, terrible. ¿No? Bueno, no sé si terrible, pero sí chusco, ¿no? Pues mira... Digo chusco es... porque la culpa no la tiene el indio. Es que yo la verdad nunca había visto, por ejemplo, un secretario de Estado que cambie todo, ¿no? Eh, logotipos y todo eh, en favor de su, de su partido político. Eso no... No tiene precedente. No. ¿Ya viste las tarjetas del bienestar? Sí, sí, sí. Que además fueron sí, este, tienen, esa, otorgadas van, a un. Van a ser verdes y guindas. O sea, pues, bueno, ya son. Ya se están entregando. No son las del bienestar. En general son las que van a darle la, a, a este programa de las mujeres. Sí, sí, sí. sí es parte del programa. Y, y de las bienestar. verdes tienen un tucán. Sí. De lo que se estoy hablando. Pero además le cambió. Eh, entregó uniformes a su dependencia, ¿no? Con, cambió el logotipo oficial. Sí, ¿no? Pone los dos colores ahora al verde. O sea, hasta donde yo entiendo que eh, el partido de gobernanza es Morena. Pero bueno. bueno, llegó en alianza. Sí, pero es que lo fuerte que... es Morena. Entonces, Se supone. Por... La gobernadora ya de Morena. Se supone, pero realmente Mara Lezama, nuestra gobernadora en Quintana Roo siempre ha recibido un gran respaldo de, del Niño Verde, de, del Partido Verde. Por esa razón es que el Verde está bien posicionado, no solamente electoralmente, sino también en, en el gabinete de Mara. Sin embargo, pues bueno, hay cosas que, que mucha gente también no se, como que no, no tiene una respuesta para ello, como que se manejan muy discretamente o muy secretamente, ¿no? Bueno, no se manejaba. Bueno, sí, bueno, la verdad es que es nuestro trabajo tratar de ir desmenuzando y, y ir evidenciando cosas, ¿no? no es nuestra sé, charla. Eh, eh, eh, la verdad, en lo que hablábamos, ¿no? El ejercicio del periodismo, cómo ha ido cambiando, pero también el ejercicio de la política, ¿no? Sí. Cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido transformando, cómo dejó de ser ese tejido político fino, cómo se derrumbó. Sí. Los, estos intereses ahora tan burdos que se manejan, que antes eran, no sé si me fue a cuidados o no existía, no, no, no sé cómo, cómo presentarlo, pero lo que estamos viviendo ahora y lo que viene, y lo que viene, y lo que viene, es lo, es lo, lo que, que viene. Que Oye, por cierto, hablando sí. del, del verde, ¿cuándo termina su periodo de Renán Sánchez Tajonar en la Junta? Está en, creo que, en un par de meses y, y... por de no, no, es, no es en mayo. Porque van siete meses. ¿No es en mayo? Eh. Creo que un poquito más, le falta un poquito más. A ver, él entró ahorita, en, en, ahorita en septiembre, va, ¿no? Ajá, septiembre. Octubre, noviembre, no, pues sí, hasta, septiembre, hasta agosto. Porque sí. es un año. Sí. Entonces le queda bastante. Unos meses más, ¿no? Sí. Tres, cuatro meses más. Entonces. Eh, y le toca, se supone que a Morena, ¿no? Se supone, se supone que, que a Morena, y pues habría que ver cómo, cómo esto se define o si cierra Morena. Yo creo que cierra Morena, ¿no? Digo, en términos prácticos y políticos, le tendría que cerrar Moreno. No, no lo sé, porque se supone, se supone que debe elegirse entre ellos, ¿no? Y, y los que tienen mayoría tienen mano. Pero ya está, ¿no? Ya está asignado. Entiendo que ya está asignado y creo que políticamente le convendría cerrar Moreno. Sí. Porque viene con todos los cierres y, ¿no? Está complicado el asunto. Oye... Hay un caso muy curioso que, que lo platicamos fuera del aire eh, hace unos días y que precisamente por eso decidimos platicarlo, al auditorio, ¿no? El, el caso de Martín Cobos, en Tulum. Martín Cobos fue presidente municipal interino eh, el periodo de gobierno del 2011 al 2011. Eran dos años en esa ¿Era el fue? de Romualda? No, no, el de Edith, Edith Mendoza, ah, Pino. Sí, el de Mendoza Pino. Ah, sí, Edith Mendoza Pino. Acuérdate que Edith Mendoza sí. Pino... Edith Mendoza Pino apoya a Carlos Joaquín en el 2010 para ser candidato del PRI a la gobernatura sí. Cuando las negociaciones a nivel nacional con Beatriz Paredes Rangel, que era la presidenta nacional del PRI, se dan para decirle a Carlos, tú no vas a ser el candidato. Entonces le ofrecen... Eh, Félix y, y Beatriz Paredes Ángel Félix, Félix González era el gobernador le ofrecen cargos posiciones para su gente y vete a saber qué más, ¿no? y entonces Carlos Joaquín negocia la posición de Lupita Novelo como candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez uh -huh. Edith Mendoza Secretaria de Educación exactamente era Secretaria de Educación de Félix González David Mendoza Pino como candidata a Presidenta Municipal de Tulum y Carlos Mario Villanueva Tenorio como candidato a Presidente Municipal en Notompe Blanco. ¿Qué sucede? Que astutamente Félix y, y Roberto Borges en ese entonces, que era el candidato a gobernador que quedó como candidato a gobernador, pues se dieron cuenta que, que no podían ceder Benito Juárez y prefirieron negociar con Julián Ricalde Magaña para que Julián, que era candidato del PRD, Quedara en la presidencia municipal, eliminar a Lupita Novelo, porque si Lupita Novelo quedaba como candidata, iba a ser muy difícil después soltar en el segundo periodo la presidencia municipal. Y entonces Carlos Joaquín, que ya se vislumbraba que iba a jugar nuevamente por la candidatura del PRI a la gobernatura, que, que lo hizo, este, pues obviamente. Tenían ahí el foco rojo. Entonces decidieron que no ganara Lupita Novello. Que perdiera. Negociaron con Julián Ricalde. Así es como llega Julián Ricalde. Así, casi, casi. Así como fue la mancuerna del cambio de, este de Mario Villanueva y, y caso Carlos Sardín, uh -huh. Así fue la mancuerna de Cardo, de, de, de, del cambio de Carlos, de, eh, perdón, de Roberto Borges Angulo y, y Julián Ricalde Magaña. Pero de, de, en otro tenor, ¿no? <risa> Pierde Lupita Novello, pero gana Edith Mendoza y gana Carlos Mario Villanueva. Carlos Mario Villanueva, inmediatamente, tú, tú lo conoces perfectamente, ¿Sí? o sea, no, nada que ver con el papá, nada que ver. Ni herencia política. No él sea político, ni tiene no. ni los tanates, ni la sabiduría, ni la cultura, ni nada. No, está perdido en el. Por eso está donde está, ¿no? En el ostrancismo. Entonces, inmediatamente le, le, le tiende la, la alfombra roja a Roberto Borges Angulo, negocia con él y, y, y pasa un gobierno. Efímero, o sea, sin, sin, sin, sin noche, sin luz, sin nada, ¿no? En cambio, Edith Mendoza no. Edith Mendoza se confronta frontalmente con Roberto Borges y con los medios de comunicación más importantes en ese momento, que eran principalmente el Por Diario de Yucatán y Novedades. Y bueno, ¿y qué decir del Keki, no? Que Realmente que aquí nunca ha sido tan importante, no. pero bueno, está, ¿no? Ahí, ahí sigue, ¿no? Sobre, sobreviviendo. Pero... pero por de, su, la, de la farándula, sus de... Por sus, li, por sus eh, alianzas y, y, y por sus sociedades con, con gente del poder, ¿no? Beto, como era conocido, que además es mi compadre y mi amigo, yo lo, lo aprecio mucho, él a mí siempre me trató muy bien. Beto decide, obviamente, acabar con el enemigo, porque Edith le, le, le declaró la guerra prácticamente. Y a lo mejor él también, bueno, no a lo mejor, él también, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, porque tampoco era tercio. En esa este, guerra sin cuartel, pues obviamente tenía que perder un presidente municipal, no se puede comparar con un gobernador. Ah, sobre el, todo lo que representaba en ese momento Tulum. No? Sobre todo. No es, era lo que hoy representa Tulu ni no? en términos. Es. De política, ¿no? Y en términos turísticos, porque recuerdas que en esa época apenas estaba formándose. Sí. Tulum como municipio, creo que no existía ni como municipio. Ya era, no, sí, ya era ya municipio. Era sí, municipio. Ella, ella ganó como. Ella ganó como. Como alcaldesa electa, ¿no? Uh -huh. Y Edith, quiero decir, a mi juicio, hizo muy buenas cosas como alcaldesa, tenía muy buena voluntad, tenía muy buen criterio desde su visión de pueblo, porque ella es de pueblo pero definitivamente no tenía la diplomacia, el respeto a los protocolos políticos, que eso le faltó para no confrontarse con el poder. Era bronca. Es bronca todavía, es guerrerense. Pero ya se perdió, ¿no? Ya. <risa> no, no se ha perdido, ahí está. Lo que sí. pasa es que, bueno, que, pasa es que... Ya, ya no está en la política. Después de que la encarcelan, eh, eh, primero la hacen renunciar, que ese es un asunto ilegal, porque un presidente electo no puede renunciar a su uh -huh. cargo. Sin embargo, bueno, la hacen renunciar, renuncia y al poco tiempo la detienen de una manera muy escandalosa. Te acordarás que la, la, la primero la, la detienen en un retén, ella se niega a bajar de su vehículo, suben su vehículo a una grúa, se lo llevan a los separos de la fiscalía, ahora, bueno, ahora fiscalía, antes, antes todavía era procuraduría, procuraduría. Y, y la tienen ahí hasta que la hicieron bajar del vehículo, pero por horas por horas pero bueno el punto del tema es que la acusan de desviación de recursos públicos o malversación de fondos una de las dos y ponen como su interino a Martín Cobos Martín Cobos ligado a, a la facción de, del difunto marciano Zulcamal Edith pertenecía a la facción de Víctor Mastá. Son dos, dos equipos fuertes, antagónicos y fuertes, que de alguna manera se han repartido el pastel, aunque siempre ha sido más fuerte el de Marciano, ¿no? Y ponen a Martín Cobos como, como presidente interino. Pero resulta que Martín Cobos salió peor, porque actualmente, hasta donde se sabe, la Auditoría Superior del Estado lo sigue investigando. Por un caso, es más de 100 millones de pesos que, que no, no se encuentran de por ningún lado. Y él, antes de ser presidente municipal interino, no tenía tantas propiedades como las que tiene ahora. Incluso creo que tiene un hotel. Sí, Tú bien. sabes lo que es para tener un hotel. ¿Cuánto dinero necesitas? Entonces, eso es lo curioso de Tulum. Matas al, al, al cochino, y, y, y pero... Pero no, no, no es de Tulum, yo creo que es lo curioso, ya ni curioso, es, es lo que representa realmente eh, la política, ¿no? Si estás con el grupo de poder, pues obviamente no va a pasar nada, digo, no nos extraña que de todo lo que está sucediendo con Carlos Joaquín, lo que le está saliendo, no le vaya, por lo menos una averiguación previa, o sea, pero obviamente... Ahí estás. ¿Qué, qué, ¿Qué distinto sería si él se hubiera confrontado con Mara Alessandro, por ejemplo? Bueno, yo creo que, que, que eso era imposible. Era imposible una confrontación entre él y Mara por muchas razones. Él necesitaba una salida tersa, airosa, y, y supo negociar muy bien precisamente para quedar donde está. Por eso te digo, pero vaya. Y Mara para poder quedar donde quedó necesitaba también la alianza del saliente. Y ahí hubo factores que los unieron y que por esa razón, eh, yo, yo leo y veo también algunos videos, eh, pero principalmente si te das cuenta, la, la mayoría son escritos, ni siquiera son en video. Yo leo notas donde de pronto aparece la, la Contraloría del Estado, rey Arceo. Este, primero dice, no, no hay nada que investigar porque todo está bien en las cuentas públicas pasadas ¿no? y de pronto aparece y dice, no, parece que sí hay irregularidades. Pero Mara, por ejemplo <ríe> diciendo que no se pagó el Iron Man, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora, el, el punto es hubo una transición no solo tersa, amorosa apasionadamente amorosa entre el saliente y el entrante lo estamos viendo. Hubo firma de documentos oficial de entrega-recepción que ya sé, los abogados van a decir, no, pero es que eso es, una, es de buena intención, de todas maneras queda todavía el arbitrio de una investigación y una este, revisión. Sí, sí, es verdad. Pero aún así. Pero eso va, no, aún no así, se va a ser valedero. A ver, no, en el momento en el que tú convocas a, a la prensa para hacerlo... Un show o un talk show, en ese momento hay una intención política. Porque tú pudiste haber firmado la entrega de recepción sin necesidad de, de todas las cámaras que hubo, sin necesidad de poner de un lado el gabinete de Carlos y de otro lado tu gabinete eh, entrante, sin necesidad de tanta faramaya. Tú pudiste haber recibido el bando, una, una banda que le entregaron, que eso jamás había sucedido en el Congreso, sin necesidad de que estuviera el gobernador saliente. Es, es, es tu fiesta, es, es tu recibimiento, es tu entrada al gobierno. No había necesidad. Por eso te digo, o sea, ¿cómo va camino la política? Es decir, o sea, si no, es, si no perteneces al grupo eh, del poder, el grupo que domina, eh, mal te va. Claro, mal te va. Entonces... Eh, es, es, es claro, digo, ahí está Víctor Tamás, digo, que tampoco le fue tan mal, ¿no? Mm. Ahí va, ahí la lleva Todavía Acuérdate que Víctor Tamás Masta, ¿no? Masta <risa> Víctor Masta Hasta se puede confundir uno con Macta También, ¿no? <risa> no, perdón <risa> Una jiribí. Es jiribilla <risa> Este... Víctor, después de que gana Marciano, él toma protesta como regidor, porque pues, obviamente la competencia estuvo muy reñida. Y lo primero que hace es tomarse la foto con, con este. Pues, con Marciano y todo, y creo que ya se volvió morenista también. Por lo menos estuvo apoyando, ¿no? También. ¿Te recuerdas o sea, que sumó? sumó sí, pero no, pero él, él lo, lo, lo declara, se declara abiertamente de, de, de ese bando son, son las cosas de política que no se entienden ¿sí? y, yo, y yo he dicho cuando lo platicamos en, otro programa, en un programa anterior yo he dicho a ver, está Diego Castañón Trejo, un joven empresario que está incursionando en la política de forma ahora sí más profesional en otro nivel que es inexperto creo que él mismo lo reconoce pero que tiene visión empresarial, quizás es lo que le haga falta a Tulum. Y además fue tesurero, ¿no? Que eso también lo, lo, además, le permitió tener el acercamiento el con un alcalde, el pulso y ver cómo operaba, y digo, algo se le tiene que quedar finalmente, sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer eh, Diego Castañón Trejo? Tiene que dejarle al síndico hacer su trabajo. Si hay un faltante que no se ha resuelto Jurídicamente, eh, en el caso, por ejemplo, de Martín Cobos y quizás de Romualda y quizás de, de Víctor, de ese trabajo lo tiene que hacer el, el síndico. Él es el encargado de hacer todas esas cosas. No el presidente, el presidente tiene que fíjate, enfocar fíjate, fíjate de cuánto, a la administración. ¿cuántas, ¿Cuántas administraciones estamos hablando? Estamos hablando de Martín, estamos hablando de Romualda, estamos hablando de Víctor, ¿no? ¿Cómo ha ido sumando? Que Romualda ya tuvo su castigo. Acuérdate que sí. la detuvieron, le pusieron un dispositivo y fue precisamente Diego Castañón Trejo quien le ayudó, junto con el cabildo actual, a que le quitaran el dispositivo. Entonces... ¿Qué cosas, no? ¿Qué es lo que sigue? Si Martín Cobos... Incongruentemente, fue presidente municipal interino, digo incongruentemente porque fue interino por un presunto desvío de una exalcaldesa que además nunca se compró y que fue suelta, y él sí es culpable, primero debe, debe pagar por lo que hizo, por lo que robó, una, y dos, el síndico tiene que hacer su trabajo. Oye, pero ¿no ya pasaron más de cinco años? O sea, ¿no ya pierde esto vigilancia. Prescribe, dices tú. Ajá. La verdad, yo no soy abogado, no lo sé. Yo pero creo que pero, pero de si prescribió, si prescribió, entonces la Auditoría del Estado no debería estarlo investigando. Pero si, si la Auditoría Superior pero del sucede, Estado... Eh, ha sucedido. Por eso, si la Auditoría Superior del Estado lo está investigando, quiere decir que hay una, una cuestión legal ahí que todavía lo permite. Y por lo tanto, sí puede ser encarcelado. Hay que no necesariamente porque yo conozco casos que se han o investigado, que regresa el dinero. Que, ha, que lo han investigado y que ha prescrito, entonces lo habría que ver en, en, este, en este tema cómo está la situación, pero digo, qué cosas, cómo, cómo se deja pasar el tiempo eh, y mañosamente eh, lo vuelven a regresar, ¿no? claro todavía hay temas ahí... Este, que no han quedado del... todo Después claro. de Martín Cobos estuvo David Balam, ¿te acuerdas? Sí. Que también era del equipo de Marciano. Terminaron peleados, pero eran del, eran del mismo equipo. Y después de David Balam estuvo Romualda. Y ya de ahí Víctor. Y ya de ahí Víctor. Que compitieron Víctor y Marciano y le ganó Víctor, ¿te acuerdas? En mm -hmm. 2016. Esto es todo un rollo. Pero bueno, total que Tulum, Tulum es un municipio que necesita de mucho, mucho orden, de mucha atención, muy buena administración. Y mucho control político. Y control político. Qué bueno que lo mencionas porque es exactamente lo, lo que considero que es lo que más necesita. ¿Te acuerdas que en, este, en, en, en, en algunas charlas que hemos tenido hablábamos que el principal reto de Diego era precisamente asumir el control? y hablamos del control político, ¿no? Sí. Y, y él, él lo ha dicho en eh, pasados, <risa> que vaya, las fuerzas, eh, son, son, las fuerzas, digamos, del mal son tan fuertes que mira lo que están originando ahorita en, sí. Tulum, en este escenario tan sangriento que había, se había podido controlar, ¿no? No radicar pero sí controlar. Sí. Pero de repente a la muerte de, de, de Marciano, esto cayó, ¿no? y lo ha dicho eh, Diego Castañón, hay fuerzas del, del mal que quieren asumir el control, entonces el reto es precisamente que él asuma el control para llevarlo a un mejor escenario, y, claro. y, y no sé qué tan, tan sencillo vaya a ser, ¿no? La verdad es que se sacó la rifa del tigre. <risa> sí. Se sacó la rifa del tigre, es verdad. Que Pero es sí, un reto. Es un buen reto. Él, como empresario, lo primero que tenía que hacer es dar una pausa a su, a su agenda, cultivarse del papel que tiene actualmente y a partir de ahí, entonces, emprender una, está bien dicho, una lucha. Ayer es Porque una, la política es ayer una lucha. es un movimiento político muy importante. Sumó a alguien en un puesto que creo que es de nueva creación, no, no, no, no sé si ya lo habías escuchado. El, el, el puesto no, no. le dio un cargo a... A un personaje, este, ahorita lo, lo checo, pero eh, creo que eh, <coughs> es parte de lo que él tiene que, que estar trabajando. Lo que, que sí es cierto es que hay gente como Jorge Portilla, por ejemplo, que han cometido el error de minimizarlo, por decirlo de manera educada. Lo han minimizado, lo han ninguneado. Y, y sin embargo, él mismo ya le declaró una tregua. Un, es decir, no tengo nada contra ti, Jorge Portilla, trabajas lo que tengas que hacer. Eh, Jorge quiere ser el, el presidente municipal siguiente. Sin embargo, pues... ¿Tú crees? Es, no, sí, de que quiere serlo. Lo no, no, ha no, lectura, no digo, claro. de, me, me queda claro, de, o sea, que quiere pero trae una secuela por ahí. Este... Trae un bagaje muy, muy pesado, muy, pesado ¿no? muy peligroso, que se le puede revertir en cualquier momento. Digo, yo no creo, por, lo, por ejemplo, a la, a la plataforma Uber y a todos los que perdieron millones, millones de pesos pagándole a Portilla cuando era titular de Sintra, no creo que se les olvide. No, no por supuesto que no, pero además el asesinato de su escolta que fue igualito que el de Raúl Lavastida. Igualito. Así. Mismo modus operandi el, el de la escolta fue afuera de su oficina en el ayuntamiento y el de Raúl Labastida fue afuera de su oficina personal. No, no, el, el de la escolta no fue en un restaurante. No, fue afuera del ayuntamiento. Okay. Afuera del ayuntamiento estaba esperando, estaba afuera de la oficina de, de, de, de Jorge Portilla. Y ahí llegó un tipo, ¡pum!, por la espalda, le dio un balazo en la cabeza. Y en el caso de Raúl, eh, hasta donde yo tengo entendido, iba saliendo de la oficina de Jorge Portilla, la oficina privada, no, y no, igual no, no. lo agarraron por, por, por atrás y le dieron un balazo en la cabeza. No veo esta, esta que te digo. Ayer dio un, un golpe político importante, da un, un nuevo cargo, que tiene que ver con el manejo de, de la política, ¿no?, del ayuntamiento. Que, ¿se quitaba el secretario técnico? Creo que sí, algo. Porque sí. los únicos que manejan la política interna y externa es el secretario técnico y el secretario del ayuntamiento. Sí. como, como no estaba dentro del, del, del script pero no, no, no, no, lo chequeé, pero es, es ayer lo vio. Y esto es parte importante porque es lo que él tiene que hacer, ¿no? Tomar el control, porque cuánto le queda de aquí para la reelección. Pues, de que la va a buscar, la va a buscar sino, Claro, un año, exactamente un año un año tiempo. O sea, un año para, para, para las elecciones Pero porque, para consolidar Porque en enero se, se, se empiezan a, a Ya a, Pero a, para a consolidar cosechar. este liderazgo Que le permita competir Porque tú, Meses. Tienes, tú lo estás señalando ¿Cuántos quieren ese? Yo creo que Diego va a buscar La reelección Sí la va a buscar. No me o queda sea, claro. Sería muy absurdo y tonto de no no hacerlo. Este se tiene que hacer de, de varios factores para para hacerlo valga la expresión. Pero tiene, tiene una cavidad fuerte. Sí. Tiene a las dos mujeres de, de, de, de a la hija de de, Así es, de Martín, la persona, no, que es diputada y a, a Romualda. La esposa. No, no Romualda está descalificada ya. Yo creo que... Yo no la veo descalificada, no, por sí, lo menos en el tema sí. Mira, de, de hacer política. No, no, una persona como Romualda, que fue absuelta, bueno, no sé si ha sido absuelta todavía, pero que fue liberada de un dispositivo por un, un favor del cabildo, no tiene la facultad de volver a jugar una candidatura como lo que es la presidencia municipal, porque además está muy cercano, está muy vigente, ¿no? Y la verdad es que Romualda, pues, demostró... Ella no gobernaba. Ella no gobernaba. Y tú, tú lo sabes, lo sabemos todos. Ella nunca gobernó. Entonces, no puede ser Romualda. Yo le veo más. Incluso más que a Silvia Azul, le veo a la esposa de Marciano. Que pidió... O sea, ¿estamos repitiendo Porto Morelos? Estamos estamos hablando de que quieren repetir el tema de Puerto Morelos. Y, y ¿sabes qué? Ya se lo metieron entre ceja y oreja a la esposa de Marciano Zurkamal de que ella puede ser la próxima presidenta. Y municipal. sí puede ser, o sea, y técnicamente Ya está en campaña, sí. está en campaña sí. por debajo y por, y por el aire. Ese es el reto igual de Diego, o sea, mostrar ese liderazgo. Pues es que Diego también, eh, yo creo que ha mostrado un poquito de debilidad si no es que mucho, <ríe> porque no debe haber permitido que la esposa de Marcelo Azul se quedara en el dif. Pero es sí. respeto. Es, no, no, eso eh, no, es, no, es. Yo creo que es respeto. Discúlpame, pero no. Es, es también lealtad. No no, no, no, no. Respeto es, a ver, respeto el señor, a ver, usted quiere seguir haciendo labor social para el pueblo de Tulum. Yo le pago el acta constitutiva, que es legal, que el ayuntamiento se la pague, para que usted haga una fundación, la Fundación Marciano Tzulkamal, y usted la preside. Y también es legal que el ayuntamiento le otorgue recursos a la fundación para que haga labor social. Pero la presidencia le corresponde a mi esposa. Yo, yo creo que es el tema, eh, eh, y los antecedentes, antecedentes inmediatos, digo, y te remiten a Otompe Blanco lo que sucedió con la esposa de, de don Hernán Pastrana Que fue hace muchos años y que no, no tiene no, nada. recientemente, recientemente. No, pues cuando, cuando murió don Hernán. Sí, sí se ya se cree, con ya el... fue, fue ahora cuando, cuando, cuando ganó con Morena, pero me refiero a muchos años porque ya han pasado muchos años, ¿no? uh -huh. para, o sea, para mí. <ríe> o sea, ya fueron varios años, pero... pero es, si, si hubiera hecho lo contrario no se la revierte pero, también pero no puedes comparar a Tompe Blanco con Tulum número uno, número dos no puedes comparar el dinamismo que puede otorgarle la esposa de Diego Castañón al DIF con el dinamismo político social y eminentemente faccioso de la esposa de quien en paz descanse, Marciano Zulcanal. esa es mi opinión yo puedo estar equivocado es mi opinión. Yo, yo creo que yo, si el presidente Diego, municipal es Diego que tiene Diego que, Diego que es su esposa estar como, el, para como mí, presidente. Para eh, mí, difiere un poquito para mí yo creo que hizo lo correcto políticamente lo correcto. Ahora el tema es a partir de ahora asumir esos controles hacer tejido político que veo que lo está haciendo veo que lo está haciendo. Necesita que ese mismo equipo eh, que él está conformando por eso está haciendo estos movimientos le respondan y lo lleven a un, a un Ángel, buen camino. Ángel, pero a ver, un presidente municipal necesita de su esposa en el DIF para responder a la atención social. Y que esa imagen social le ayude a la gente a entender que el seno familiar del presidente tiene esta, esta vocación y este sentido. O sea, no se creó la presidencia del DIF con otra connotación más que con eso. Pero, pero si, si la presidenta, perdón, mejor dicho, si la esposa del presidente no es presidenta del DIF, ¿cómo carajo la sociedad de Tulum se va a dar cuenta de la importancia o de los valores morales de la familia de Diego Castañón Trejo? Yo creo que no está muy lejos para, para percibir no, no, puede decir, no, no puede ser una cuota de poder, no puede ser una cuota política meses, ¿no? la presidencia del vice. Siete Eso meses para ver si fue una buena una o mala decisión, ¿no? No, no, yo creo que, que es una mala decisión. Digo, te repito, obviamente es mi opinión, mm. es una mala decisión. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, no puedes ver como un coto de poder o como una lástima de que, ah, bueno, pues pobrecita porque, somos esposo, digo, vamos marcando a las diferencias no lo puedes ver como marcando las diferencias vemos lástima como parejas de, de gobernantes no necesariamente tienen que estar dentro de la política Nuevo León, por ejemplo hermano, ¿no? te vuelvo a repetir gobernador, te vuelvo a repetir está más fuerte que el gobernador <risa> te vuelvo a repetir, quiere seguir haciendo labor social, eso es lo que real porque es lo que vende ella quiere seguir haciéndolo, ok, perfecto pago tu fundación Marciano Es que Camale, tiene un proyecto en el DIF muy interesante. Pero lo puede hacer desde una fundación y no ocupando la posición de la esposa de Diego Castañón porque el presidente y su esposa tienen que mostrar su calidad moral y social ante la gente, ante el pueblo de Tulum y la mejor posición es el DIF que te aseguro que en el momento en que la esposa de Diego Castañón tome esa posición, el DIF cambia su dinamismo. Si lo hace mal, entonces ahí muestra cómo, cómo pues es. estamos Pero el, si lo hace mejor, vienen siete meses en y si los lo que hace mejor, a ver qué, qué sucede. Lo cierto es que Tulum está en este momento en, un, en, unas, en una circunstancia eh, bastante bastante generis. ¿No? Sí. Sí, se, se están viviendo cosas nuevas la muerte del, del alcalde por ejemplo eh, el, el, el primer eh, indígena maya que, que se perfilaba a sí. la gobernatura eh, y bueno pues aquí, aquí en adelante hay que ver cómo se hace ese tejido cómo controlar esas fuerzas políticas que están ahí claro. están, y, y, están, y, y están operando Sí, por supuesto. Oye, y, y el otro tema que teníamos era el de Playa del Carmen. Fíjate nada más. Entra Cristina Torres a presidir Playa del Carmen, o sea, el municipio de Solidaridad, en el 2016. Y negocio redondo por consejería de Juan Carlos Pereira, Filiberto Martínez y los mismos de siempre que sabemos que son depredadores de la política. Le aconsejan, hay que meter parquímetros. Y los meten. ¿Con Cristina? Con Cristina. Que le fue mal, ¿eh? El... Fue uno de los puntos que le hizo perder. Claro, claro, es uno de los puntos que le hizo perder, porque la ciudadanía está inconforme hasta la fecha. Entra la campaña para, para sucederla y ella se quiere reelegir. Y Laura Bellistain dice, no, yo voy a quitar los parquímetros. Pero no los quita porque se da cuenta que es un negocio redondo. Y no los quita. Viene la siguiente campaña y dice Lili Campos, sí, los vamos a quitar. Y no los quita tampoco, porque es un negocio redondo. Le deja mucho dinero, no al ayuntamiento, no al erario. No, por supuesto. También. A ella y a sus compinches. O a sus compinches, mejor dicho. No. Ahora resulta que quieren usar nuevamente al departamento, la Secretaría de Seguridad Pública. La Dirección de Tránsito por medio de la dirección de tránsito y la policía, o sea, los dos, eh, Raúl Casinari, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito y creo que hasta de bomberos de Solidaridad, propone él, supuestamente, a él le ordenaron que lo proponga, hacer retenes de alcoholimetría en distintos puntos de la ciudad, dice que para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, principalmente de los turistas de Playa del Carmen. Obviamente es un negocio redondo. ¿Por qué? Los detienen, les cobran de 7 a 15 mil pesos por liberarlos inmediatamente. Más aparte, lo que tienes que pagarle a las grúas, las grúas tienen que darles un diezmo a ellos, y todo es un negocio redondo para recaudar fondos para la reelección bueno, o yo, campaña lo a la que le de a será A cada el... policía, a cada elemento de tránsito, no eh, también le van a pedir diezmos a, a cada es. uno de ellos porque bueno, necesitan recursos para la reelección, más que nunca, porque de dónde puede provenir el dinero, no hay otro más que del municipio. de Claro, ciudad. pero no solo eso, este enano que piensa como enano, también le recomienda, pensando como, como si estuviera en antaño, no se ha dado cuenta que es otra época, que hay otros medios de comunicación, que hay unas formas más ágiles y factibles de, de, de, de, de hacerle llegar la información a la gente le recomienda al... Bueno, no le recomienda, le ordenan al secretario de Seguridad Pública Raúl Tascinari que proponga que se reglamente el uso de los scooters o bicicletas eléctricas. O sea, patines eléctricos y bicicletas eléctricas. Que porque eh, van en exceso de velocidad, pueden correr mucho. Una y dos... Que se atraviesan en las banquetas y que esto y que el otro y que aquello. Pero lo bueno que ahí sí hay, no, no es como el periódico, creo que nomás hay uno. <ríe> no, no, sí hay varias, pero, pero la que se hizo famosa fue la de Mario Hernández. <ríe> Mira, el problema aquí es, número uno, en todo el mundo hay pocos países que han reglamentado los scooters y las bicicletas eléctricas. Uno de ellos es Nueva Zelanda. Pero ¿sabes qué hizo Nueva Zelanda para reglamentar? El, el, el, la velocidad y el uso de los scooters y bicicletas eléctricas adecuó las calles sí. hay vías específicas para ciclos y scooters hay vías específicas para todo China, que es el que mayor sí. número de scooters y de bicicletas eléctricas tiene y motos y, y bicicletas no necesariamente eléctricas tiene también sus espacios, pero además no está prohibido que transiten por la banqueta. China. Pero repito, Nueva Zelanda para reglamentar primero dijeron, a ver, no, ok voy a reglamentar, pero, pero voy entonces primero a adecuar las vías de tránsito para que entonces pero no, reglamentar Pero no ya está arreglado, no con la ley del la, carne de Oye, pero no con la, la, la, la, oye, no de con la Secretaría de Movilidad se iba a arreglar todo eso? Ah. Ya tenemos calles y banquetas. Para, para y empezar, está... creo que no tenemos una Secretaría de Movilidad, tenemos una dirección. ¿Una ¿no? dirección de movilidad? Pues que acuérdate que era expresado como un secretario. Pero eso es un tema municipal. No, la, la estatal, la, la, la que está aquí Sí, sí, no, de... no, me refiero a lo de Playa del Carmen, es un Ajá. tema municipal. O sea, lo que quiere hacer Raúl Tassinari, por consejo de este nano que piensa como nano y, y sus asesores de Lili Campos, que, que ya lo autorizó Lili Campos, porque ya lo, ya lo anunció Raúl Tassinari, lo que quieren es someterlo a Cabildo. Y como el cabildo está a disposición de Lili Campos, aprobar que no pueden correr a más de 30 kilómetros, que no pueden subirse a las banquetas, que no pueden ir en sentido contrario, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Las scooters y las bicicletas eléctricas. Pero no hay vialidades no. que protejan al ciclista y al que patina. No las hay. No están delimitadas. No, no, no, Entonces, claro. ellos lo que quieren es recaudar. Te voy a decir qué va a pasar. ¿Sabes qué va a pasar? Van a decomisar scooters, y bicicletas eléctricas, y luego las van a vender en el mercado negro. Sí, porque la idea es... ¿Te va a salir más caro ir a pagar una multa para recuperar tu scooter? Pues la idea es recaudar. O sea, está hecho para eso. Es que el Ayuntamiento de Solidaridad es un recaudador de millones y millones de pesos, pero no entran al erario. Entran a la bolsa de Lili Campos y de su séquito de compiches, entre ellos sus asesores externos, Juan Carlos Pereira, Filiberto Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante, ¿no? Interesante. Y yo no creo... Triste que, más bien que interesante. Que, que ella tenga eh, esa, esa posibilidad de, no. de asegurar su... Su reelección. No, pero, pero ella piensa, si no soy reelecta, puedo ser candidata a diputado senadora. federal o a senadora. Y si no, compito y quedo como regidora. Pues ahí está, ves a Laura Bernstein, que le, le dio igual. Digo, si yo hubiera estado en el caso de Laura Bernstein, yo no hubiera sido regidora. Está el caso de Víctor, que también regidora. Está el caso de Víctor, pero Víctor por lo menos negoció antes de él. Y, y yo creo que Víctor era estar ahí más vale estar ahí y ver cómo viene el movimiento. Yo sí, creo que pero, es por caso Laura, ¿no? Sí. Ver desde adentro... No, pero a Laura, a, a Laura sí le fue como en feria. ¿Pero eso está libre, no? ¿O lo han detenido? No, no lo han detenido. Realmente es, es, sus relaciones políticas son muy fuertes y, y si quiere hablar más todavía. Este, pero sí la han exhibido muy feo. Muy feo en todas las sesiones de cabildo. Por eso ya decidió mejor ya no acudir, se declara enferma y cosas así. Pues bueno, se viene, eh, estamos ya muy cerca del 2024, eh, yo veo un trabajo nada pulcro, el caso por ejemplo Pablo Bustamante enalteciendo o no la, la, la sede Claudio Semba, ¿no? posesionándola en marca ya, y esto nos habla claro de que el piso no va a estar parejo, esto nos habla... No, para pasa? más funcionario público. ¿Qué va a pasar con él? Claro. Tiene que haber una, una respuesta, ¿no? Eh, un golpe de timón de la que está arriba. Porque si esto lo deja pasar, ¿cuál es bueno, la señal? A ver qué pasa. Desde aquí voy a hacer un programa todos los días. Nada más que todavía no me decido cómo va a ser el formato. ¿Qué te parece en mi oficina, Miguel? Muy bien, muy bien. Muy muy bonita, muy este... Mira, los libros te, te, te dan un, un sentir distinto. Sí, ¿verdad? Muy ordenaditos. <risa> ordenaditos, bien, bien. Oye, el sábado próximo, el 8 de abril, ¿Ya? inauguramos canción? oficialmente Chetumal TV? Chetumal TV y celebramos el 21 aniversario de Grupo Contrapunto. Cuando empezamos, empezamos como revista. Nueve años de Cancún Channel. O sea, estamos de manteles largos. Y yo voy a tener el gusto, el honor, de que tú, Chávez y Oscar González me acompañen a cortar el listón de inauguración. Aquí estaremos Y va a ser una son. fiesta para compañeros de la prensa. Este, y algunos amigos y familiares. Pues ya estaremos el próximo sábado. Y, pues es, bueno, y es. ya sabrás mis socios Verónica Núñez y Sergio Mate. 9, 8, 8 de abril 8 de abril sábado 8 de abril sábado de gloria el primer número de, de la revista Contrapunto fue el 8 de abril de 2002 justo cuando el tribunal federal electoral le da el triunfo a Juan Ignacio García salvidia en Cancún que era una controversia entre el PRI y el verde y, y es el, el, primer, el primer número así de lo que todos pensaban además fue, eh, fue el primer gobierno de, de oposición, ¿no? Sí, todos pensaban además que, que Chacho financiaba Contrapunto, porque, el, porque Contrapunto es color verde. Entonces decían, ah, seguro es el, el, la revista es de Chacho. A veces me convenía, a veces no, <risas> que lo pensaran así. Pero no. Oye, y finalmente lo, lo sacaron, ¿no? A Chacho sí. sí. Chacho, Chacho cometió un sinfín de errores. Muchísimos o sea, en su ambición... De ser gobernador. Y, no, y tuvo un depredador ahí político que es eh, se Joaquín, Joaquín Hendricks Díaz, ¿no? Mm, el... Bueno, pero, pero mira, yo creo que Joaquín Hendricks Díaz tuvo suerte de, de los errores de Chacho. Porque el primer error, primer gran error que cometió Chacho fue pelearse con el Niño Verde. Que, que según me dicen, él fue el que puso a esos empresarios que lo grabaron pidiendo la mochada al Niño Verde. El Niño Verde a ellos, ¿no? Este, el segundo error fue eh, no saber respetar la designación de su tesorero. Porque no puede un alcalde entrar a la tesorería y decir, a ver, necesito dinero. Y agarrar y hacer que el tesorero te abra la caja fuerte y sacar el dinero porque necesitabas tú gastar en dádivas para comprar la, la conciencia o la voluntad ciudadana. Ese fue un gran error también. Y, y, y no solo de él, sino de su tesorero. Si yo fuera su tesorero, yo le renuncio en ese momento. Adrián, no me acuerdo qué se llamaba el tesorero de Chacho. Y, y, y de ahí derivó, obviamente, las denuncias después de, de malversación de fondos que lo llevaron a la cárcel. Y el tercer error pues, fue, con todos esos dos errores anteriores, eh, emprender una lucha frontal contra el gobernador en turno, que, repito, nunca un presidente municipal va a poder más que un gobernador. No, nunca. No, y en esa época el PRI todavía tenía la que morir. Así es. Y ahí no se puede. Mi querido Ángel, nos vemos el sábado. ¿El sábado estamos aquí? Sábado aquí a las cinco de la tarde. Perfecto. Para cortar el listón de Chetumal TV, inauguración ya formalmente. Pues aquí estaremos. Y muchas gracias. Oh, gracias a, a ti por compartir. Y gracias a usted también. Nos vemos pronto.